Hoy en Cultivo Paso a Paso vamos a hablar sobre los nutrientes y sus funciones y además analizaremos los efectos que producen sus déficits y excesos sobre la planta de canalizativa. La absorción de nutrientes depende de varios y diversos factores que son independientes a los propios nutrientes en sí. Son los denominados factores externos e internos. Se consideran factores externos a la luz, a la humedad, pH y temperatura del suelo, así como a la cantidad de oxígeno que hay presente y las diversas interacciones iónicas que se producen entre los propios nutrientes. Como factores internos se entienden aquellos propios de las plantas, como su genética, su estado sanitario o la fase de cultivo en la que se halle. Podemos clasificar los nutrientes acorde a su origen de procedencia. Así encontramos nutrientes que tienen una procedencia mineral y unos una procedencia no mineral. Estos últimos son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que son tomados casi en su totalidad tanto del aire como del agua. El carbono es tomado del suelo y del CO2 que hay presente en el aire igual que sucede con el oxígeno que también es tomado de CO2 y a su vez de la molécula del agua, H2O, que también nos aporta los átomos de hidrógeno que necesitan las plantas. El hidrógeno forma parte de los carbohidratos y mediante los llamados puentes de hidrógeno ayuda en la unión de las fibras de la pared celular, resultando primordial en la formación de celulosa. Las plantas pueden tomar el oxígeno tanto del aire como del agua, su función es principalmente la respiración celular, pero también forma parte importante en los procesos de Redox. El principal abono no mineral de las plantas es sin duda el carbono que resulta un elemento constituyente de las principales sustancias necesarias para que las plantas puedan vivir. Forma parte de hidratos de carbono, hormonas, lípidos, proteínas, aminoácidos, enzimas y un largo etcétera. El otro gran grupo de nutrientes está integrado por aquellos que tienen una procedencia mineral, son los denominados macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes a su vez se dividen en primarios y secundarios. En el programa de hoy vamos a centrarnos en el estudio de los macronutrientes primarios, o sea, del nitrógeno, del fósforo y del potasio. El nitrógeno es el nutriente más consumido por la planta de cannabisativa y tiene una acción directa sobre la parte vegetativa de la misma. Es indispensable en la elaboración de proteínas y de la clorofila, así como en la formación de hojas y tallos y se halla integrando proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, clorofila. Se encuentra en mayor concentración en los brotes de las plantas. Es el nutriente más consumido por la planta y se estima que su presencia en los tejidos vegetales ronda entre el 2% y el 4% de la materia seca. La carencia de este elemento bloquea los procesos metabólicos de crecimiento y de la reproducción. El crecimiento se ralentiza y las plantas se van debilitando y volviendo raquíticas mostrándose en las hojas una clorosis general. La clorosis por carencia de nitrógeno se manifiesta primero en las hojas viejas de las partes bajas y posteriormente, si no se remedia, va pasando hacia el resto de las hojas de abajo hacia arriba para finalmente producir caída prematura del follaje. El exceso de un abonado nitrogenado se manifiesta en las hojas que toman un color verde muy intenso además de adquirir los foliolos aspecto de garra. Se traduce en un crecimiento vegetativo excesivo y en una suprahidratación del protoplasma lo que da lugar a tejidos vasculares menos fibrosos y más suculentos, traduciéndose en ramas poco resistentes y más apetecibles a plagas y enfermedades. El fósforo es otro gran nutriente constituyente de los ácidos nucleicos de los procesos de reproducción y constitución genética, así como los procesos de combustión y de transporte de energía en las plantas. Forma parte en la construcción del ADN y ARN de enzimas, proteínas, pared celular y lo que es muy importante forma el adenosintriposfato fosfato conocido como ATP, que es la energía necesaria para realizar la fotosíntesis. También se halla presente en el ácido físico de las semillas, por lo que es indispensable para su germinación y maduración. Mejora el desarrollo radicular y la producción de las flores y lo podemos hallar en mayor concentración en las zonas de brotación, raíces y tejido vascular. Para mejorar la velocidad de absorción del fósforo es necesaria que haya una correcta disponibilidad de nitrógeno. También se presenta sinergismo con el potasio y con el contenido del agua del suelo. En cambio, es antagónico al zinc. Una deficiencia del fósforo reduce el crecimiento dando origen a individuos raquíticos. También afecta la producción de semillas retrasando la maduración y aumentando el número de semillas con malformación. Su carencia se detecta por el color verde oscuro con bandas bronceadas a púrpuras que toman las hojas, consecuencia de favorecerse la síntesis de antocianina. Las primeras hojas en manifestar los síntomas son las más viejas que terminan cayendo. El exceso de fósforo en realidad no presenta ningún efecto fitotóxico en las plantas. Los efectos adversos se limitan al antagonismo que presenta con otros elementos como el zinc, el hierro o el magnesio, que pueden quedar bloqueados. El último de los macronutrientes primarios, el potasio, es el nutriente más consumido por las plantas tras el nitrógeno y con el consentimiento del calcio, que es otro nutriente muy demandado. En realidad, el potasio no forma compuestos orgánicos en las plantas, sino que se halla en forma libre de ion. Esto le permite desplazarse con total libertad en la planta allá donde sea requerida su presencia. Las principales funciones que se le atribuyen al potasio son las de regulador del contenido de H2O y de la evaporación, así como la turgencia de las células. Fomenta la fotosíntesis mediante la activación de enzimas, sobre todo cuando la luminosidad es baja, favoreciendo así la resistencia de las plantas frente a las heladas y el frío. Además acelera el flujo de las sustancias absorbidas por las hojas. Favorece la resistencia a plagas y enfermedades y la síntesis de proteínas y aumenta el efecto producido por la absorción de nitrógeno. Asegura una concentración adecuada de celulosa y lignina en el tejido de las plantas, favoreciendo la formación de tallos y ramas más rígidos. El primer síntoma de una deficiencia de potasio es la reducción del rendimiento y la pérdida de la capacidad de regular el calor ante altas temperaturas. Además el potasio facilita la acumulación y la rápida trasladación de los carbohidratos que se forman. El déficit se manifiesta primero en las hojas más viejas que en un principio no caen. En los foliolos se van manifestando pequeñas manchas cloróticas que terminan por necrosarse comenzando por los bordes y por el ápice para progresar hacia el interior de las hojas, pero las nerviaciones foliares permanecen de color verde. Altas concentraciones de potasio en la planta no son fitotóxicas de por sí, este nutriente al ser absorbido con tanta facilidad produce un consumo de lujo y viéndose beneficiado ante otros nutrientes rivales, por lo que conlleva inherentemente a un bloqueo antagónico de calcio, magnesio, hierro o boro. Como veis, resulta muy importante saber sobre nutrientes para así poder corregir excesos y déficits que pudieran alterar el buen funcionamiento de las plantas. En próximos programas abordaremos el resto de nutrientes que nos han quedado pendientes hoy. Y recordad, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.